Hola buscadores, recuerda que no conseguir lo que quieres a veces es un gran golpe de suerte. La verdad, la primera vez que me dijeron esta frase, aunque no me la dijeron literalmente así, pero venía a decir eso, yo pensé que me estaban tomando el pelo, porque si deseo algo, quiero conseguir algo, no conseguirlo no veo por qué puede ser una suerte, o al menos de entrada no se ve. Puedo dar, por supuesto, que alguna vez, quizás, pues tenerlo en cuenta, por una razón, y es que... hay me acuerdo que hay una frase que decía mi madre, el hombre propone y Dios dispone, sin necesidad de seguir ningún tipo de religión. en El esoterismo también se nos explica que nosotros tenemos libre albedrío, podemos decidir hacer lo que sea, es cierto. Aunque sea algo que vaya en contra de nuestra bueno de nuestro bienestar por ejemplo de nuestra evolución pero una cosa es que sea que podamos hacerlo y la otra es que lo consigamos porque hay algo que está por encima de nuestra voluntad humana y es la voluntad de nuestra alma lo podemos llamar si queréis, voluntad divina se confunde a menudo con la idea de Dios uh, no evidentemente el alma no es Dios está Escalones, bastantes escalones por debajo de lo que es la, la voluntad divina. Pero aún así, para nosotros, para el ser humano, su alma es como Dios. Es algo mucho más elevado y es realmente nuestra causa. Quien ha hecho que nosotros aparezcamos en esta tierra, ha hecho que encarnemos. Y la voluntad del alma es la que ha decidido qué es lo que vamos a vivir en esta, en esta vida que nos deja libre albedrío para vivirlo o decidir que no, claro. Pero a poder, a poder ser, espera que sigamos sus directrices, puesto que ella no quiere nada malo para nosotros, siempre quiere lo mejor. Entonces, si nos mmm, alineamos con la voluntad del alma, resulta que las cosas funcionan bien. Si vamos en contra de la voluntad del alma, bueno. El alma, si nuestra voluntad es suficientemente fuerte, puede decir, vale, pues sigue tu camino, aprende lo que quieras, más adelante aprenderás lo que yo creo que tienes que aprender. ¿Te deja el libre albedrío? Sí, es cierto. Pero realmente, y puedo dar fe ¿eh? en el sentido de que durante toda mi vida me he dado cuenta de que si estoy alineado con la voluntad de mi alma, las cosas fluyen y funcionan normalmente muy bien, pero a veces no estoy alineado. Cuando no estoy alineado lo que hago es decidir con mi mente lo que pienso que me conviene y intento conseguir algo que mi mente decide que esto podría ser bueno y curiosamente a veces lo consigo, pero muy a menudo no y lógicamente me frustro. Cuando me frustro Ahora ya, con la experiencia, lo primero que hago es pensar, mm, si esto no puedo conseguirlo, será por algo. Y pienso, será para algo bueno, para mí, seguro. Mi alma nunca hace nada para que yo sufra directamente. Si hace algo, si me frena en algo, si no me deja conseguir algo, siempre es porque va a irme mejor a hacer otra cosa. Y de hecho, he vivido montones de experiencias en las cuales eh, yo había decidido algo con mi mente, evidentemente, y no pasó eso, pasó algo muy diferente. Yo siempre pongo el ejemplo quizás más claro que he vivido, y es cuando bueno, me quedé en el paro, era joven en ese momento, me quedé en el paro, y buscando pues, en qué trabajar, porque ya me daba cuenta que el, el anterior trabajo se había terminado para mí, pues decidí que me iba a vivir a Bilbao, donde había unos amigos que estaban interesados en organizar algo que a mí me interesaba. Cuando me di cuenta, no había, se habían cerrado todas las puertas, no podía ir a Bilbao de ninguna manera, y en cambio se abrieron otras puertas y un mes más tarde estaba viviendo en Tenerife al principio fue frustrante porque yo había decidido ir a Bilbao y no podía, se cerraba todo todo era imposible, difícil, etcétera. y en cambio se iban abriendo las puertas hacia Tenerife y finalmente lógicamente me rendí y dije, vale, de acuerdo, como estoy en el paro tengo que empezar a buscar un tipo de trabajo que me guste, pues si por ahí va me voy allí y os aseguro que nunca me, me he arrepentido de aceptar irme a ese otro sitio donde se me ponía todo más fácil y dejar lo que había decidido, que como comento por encima, no que es ir a Bilbao en ese caso, a vivir allí, porque bueno, lo que vino después de ese cambio de decisión y que fue, insisto, forzada porque yo no quería eso, yo quería irme a Bilbao, lo tenía clarísimo, era una decisión firme. Pues eh, lo que vino después fue perfecto, precioso, hermoso, mm, de hecho fue cuando empecé a dar clases de crecimiento personal, cosa que no me había planteado, Yo cuando iba a Bilbao iba para otras razones y de otra manera, pues mm, me cambió la vida totalmente. Y quien dice esta, porque esta es la que recordaré durante toda mi vida, supongo, porque fue muy bestia en cuanto a cambio, etcétera. Me ha pasado muchas veces, pero muchas. Decidir algo, voy a hacer esto y resultar de que hay una pared que no te deja avanzar, que no hay manera. Y, bueno, eh, finalmente te resignas, dices, vale, esto no puede ser. Y aparece otra cosa. O decides, o decides tú mismo también, otro camino, porque el primero que habías decidido no, te le... no hay manera, no te dejan hacerlo, pero entonces cuando cambias de camino, te das cuenta de que es un camino mucho mejor. Normalmente no al principio, ¿eh? porque estamos resistiéndonos, pero sí es cierto que cuando te, te sueltas, empiezas a fluir, ese camino nuevo es mucho mejor, sus resultados, que el que habrías uh, obtenido si hubieras seguido el camino viejo, el camino que habías decidido tú. Es mi experiencia, pero las, el esoterismo también te confirma eso, porque, insisto, interviene el alma. Una cosa es lo que decidimos con la mente, que no es nada negativo, ¿eh? tenemos que decidir con la mente, eso está claro. Mientras no tenemos la intuición del alma, tenemos que decidir con la mente, cuidado, no con las emociones, sino con la mente. Pero sabiendo que quien tiene la última palabra realmente es el alma. Entonces, si podemos, intentemos conectar con el alma para ya no perder el tiempo, ¿vale? con nuestra intuición, pero si no, bueno, sigamos el camino que nuestra mente propone, si lo hemos pensado bien, pero con la mente abierta para aceptar los posibles cambios que vengan de dirección, de camino, etc. Haciéndolo eso, fluyendo, dejando que sea el alma el que tome, la que tome el mando, la verdad, tu vida cambia, todo es muchísimo más feliz y funciona mucho mejor. Insisto que por propia experiencia, aplicando los, las leyes eh, esotéricas, puedo dar fe y puedo responder a cualquier pregunta que tengáis sobre eso. Hacedme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.